Estos de game, ya. Yeah. Sí. Sonavilla villa, Mi amor. Siempre me gusta andar bien high, arriba elevado, bien relajado. Mando medicinal, de esa que te pone a volar. A volar. Siempre me gusta andar bien high, bien arriba high. elevado, bien relajado. Mando medicinal, de esa que te pone a volar. A volar, ya sabe cómo. Con estos cabrones quemando Mary Jane, fuck a la polis, de nuevo rapeando la ganga sonando mis gomis viajando, siempre en el mando, sonavía la pandilla. Nos vamos de gira, perra, en las grandes ligas, aplastando hormigas, la envidia me tira, el dinero me inspira, los tengo en la mira, loco por tu amor, escribo al renglón. Otra canción, tanta ambición, empieza mi show Ya sabes mi bro, no trato con hoes, Kyle mi do, Damos el roll, motita y alcohol, you know Ponte carnal, ponte carnal, siempre bien high A volar, a volar Siempre me gusta andar bien high Arriba elevado, bien relax Tomando medicinas, esa que te pone High. arriba elevado bien relax, fumando medicinas de esa que te pone a volar a volar, yeah, high, my love and the sky, perrita déjame volar, traigo una crónica que quiero fumar, antes que mis demonios me empiecen a hablar, caminando por las calles se han vuelto en esta puta soledad, me muero de ansiedad, otro compañero Juega mal, pero aquí no hay falla. Sígale carnal, da lo mismo otro que llega, otro que se va. Son las 4:20 y una espesa nube cubre mi ciudad. My voice, real, my crazy life. Huh. En la zona villa yeah. y de game, siempre bien high. Yeah. Siempre bien high, siempre bien high. Por favor, maldita, déjame volar, déjame volar. Fumando medicinal, de esa que te pone a volar Siempre me gusta andar bien high, arriba elevado bien relax Fumando medicinal, de esa que te pone a volar